Undone es una de las mejores series animadas Que probablemente no estás viendo Es creada por algunos de los creativos de Bojack Horseman Y te volará la cabeza Es la primera serie de televisión que utiliza la técnica de rotoscopia En cada uno de sus episodios Y la verdad es muy interesante el uso que se le da Combinando el realismo con elementos ilustrativos Surrealistas Seguimos a Alma Una mujer americana con raíces mexicanas Que literalmente ve su vida dar un giro y quedar patas arriba Cuando sufre un accidente vehicular El cual despierta sus poderes Estos le permiten alterar el tiempo y ver acontecimientos pasados Undone se vende como una serie de ciencia ficción Y viajes en el tiempo Pero es mucho más que eso Es una hermosa y poderosa mirada al trauma La pérdida y el duelo En la primera temporada Alma intenta cambiar el pasado Y en la segunda Indaga mucho más en su pasado familiar Pero en realidad Alma lo que quiere es cambiar Todo lo que está mal en su vida Esta serie me encantó Es arriesgada Inteligente Y muy perspicaz Sobre lo que nos hace Quienes somos Y cómo forjamos nuestro carácter Ondon, Más que ponernos a soñar Con cambiar nuestro pasado Nos invita a aceptarnos como somos Con errores Defectos Y traumas Le doy 4 estrellas y media de 5